Remake. El arte de agarrar una película animada y bella y hacerla de nuevo, pero con gente no animada y que se ve horrible. Si hay algo en el que el mundo se puso de acuerdo es que los live action de Disney no son solo peores que sus contrapartes animadas, sino que además son películas malas, por ahora más o menos, ¿eh? porque en el Rey León y Pinocho ganaron las originales. Pero la bella y la bestia fueron batas Así que, ¿qué pasará ahora? Lo veremos a continuación. Por eso hoy en Original vs Remake. A la La historia de Aladín, un muy sensual y bronceado indigente que tiene como mejor amigo un mono y que va por la vida robando para comer y comiendo para robar. Un día conoce a la princesa Jasmine, que cansada de la vida de niña y burguesa, se va por ahí a jugar a ser pobre. Cuestión que se mete en un quilombo y Aladín la salva. Se enamoran, pero como son de clases sociales diferentes, se separan. Pero no, bueno. A veces sucede. Es innegable, repito, innegable la sensualidad de Aladdin animado y más teniendo en cuenta que el diseño está inspirado en el mismísimo Tom Cruise. Obvio que te enamorás de la primera vista, más vale. Necesito hacerte el amor. El Aladdin de la remake tiene demasiada cara de idiota. perdón Aladdin Rebell, pero tenés cara de idiota, ¿qué quiere que haga? Pues yo no quiero hacer el amor con vos. Punto para el original. En cuanto a Jasmine, creo que las dos son muy hegemónicas, así que no hay punto para ninguna en cuanto al diseño. Pero sí en cuanto al desarrollo del personaje. La Jasmine animada no tiene mucho trasfondo, solamente está ahí aburrida de ser princesa, o oh, qué aburrida que estoy de es ser princesa. Y la Jasmine Remake también está aburrida de es ser princesa, pero porque quiere ser reina o sultana, no sé cómo se dice. Ella quiere poder Los quiere destrozar a todos. Hasta tiene una canción, una canción nueva de Quiero poder y no me lo dan. Porque soy mujer. Yo soy feminista hace 30. Años. Así que, por darle un poco más de trasfondo, el punto es para la remake. El conflicto aparece con el visir del sultán, el mismísimo Jafar. Y supongo que hicieron un casting buscando el actor con menos cara de malo de Estados Unidos y lo encontraron. O sea, mira lo que es el Jafar animado. Te mete miedo, mucho miedo, es un psicópata. Este no asusta ni un nene, déjate de joder. El Jafar original tiene de los mejores diseños de villano animado. Desastre la remake, punto para el original. Y otro punto para el original por chago. Gran alivio cómico. El loro de la remake no hace un solete, estabas al pedo que patada de monja. Hay una cosa en la remake que está buena, ¿eh? eso sí. Se lo muestra a Jafar y al sultán trabajando en cuestiones políticas. En la original, el sultán es un viejito pelotudo que no se entiende bien cómo gobierna. En la remake, Jafar lo quiere convencer de invadir otros países para así expandir el terreno. Podría llevarse un punto por eso, lástima, eso queda en la nada misma. Está bueno que Jafar tenga ambiciones de conquistar y pensé que al final, cuando gana poder, iba a invadir y se iba a venir zarpada batalla tipo medieval. Pero no queda en la nada al pedo de este entramado político que consume tiempo de la película punto en contra para la remake entonces aladín se mete en el palacio a encontrarse con la Jasmine y ella y su empleada en todo un juego pero pelotudo para que aladín no sepa que Jasmine es princesa también al pedo esto mira que todo el pedo bueno ahí jafar conoce a aladín y le dice de ir a buscar la lámpara en el original lo conoce en la cárcel disfrazado de viejo es distinto pero es lo mismo no, no para pará. mentira no es lo mismo jafar disfrazado de viejo de guanesio cómo no lo vas a disfrazar de viejo Viejo. Punto en contra por no disfrazarlo de viejo, Jafar. Cuestión que va en la cabeza mágica del tigre y acá tengo que hablar de la estética de ambas películas. La animada es bellísima, bellísima, con B de muer, para de ser tan bella, la bien animada. Mientras que de remake parece una novela turca. Con todo respeto a las novelas turcas, ¿eh? Pero tiene una onda más televisiva y horrible y espantosa y monstruosa, casi como si el director de fotografía hubiese sido el desagradable Pumba. Punto para el original cuestión que en ambas películas pasa lo mismo. Aladín se mete en la cueva, conoce la alfombra, agarra la lámpara, el mono boludo toca un diamante, se va toda la mierda, Jafar lo caga, el mono que no era tan boludo se queda con la lámpara y sobreviven al derrumbe. Ambas escenas muy lindas, eh, muy lindas las dos, la verdad un aplauso. Aladín frota que te frota la lámpara y hace su aparición el personaje más esperado por toda Latinoamérica unida, el genio. ¡Ay! 10,00 years will give you such a crick in the neck. Excuse me, boy, Where's your tu boss? Help me out here, where's your boss? If I was going to talk to myself, I could have just stayed in the lamp. Y bueno, pobre Will Smith, tenía unos zapatos muy grandes para llenar. Lo de Robin Williams es increíble. De hecho, todo lo que hace el genio está basado en las improvisaciones del tipo que hizo lo que quiso. Él es el genio. Y obviamente Will Smith no iba a estar a la altura well, Baba, 1, Pero la verdad que le pone toda la onda eh. se la recontrabanca. además no solo pone la voz sino que le pone el cuerpo a todos los delirios que uno espera que haga el genio Para mí esto es un muy respetable empate Después por un rato todo lo mismo Aladín saca al genio y le hace toda la explicación de lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer con los tres deseos salen de las cuevas le pide ser un príncipe y hacen una entrada triunfal De los números musicales no tengo Nada malo para decir, están todos muy a la altura del original. Aunque, ¿qué pasa ahora? La original, para promocionar la película en Latinoamérica, hizo una versión de un mundo ideal con Montaner. La remake no hizo una versión con Montaner, y a pesar de ser infumable, Montaner cantando siempre es punto. El mundo en el que tú... La cara de la remake porque la hace larguísima, larguísima. En la original de la entrada van directo a la escena del balcón. En la remake hay todo un coso cómico con que Aladdin se pone nervioso. I'm I'm well, it's it's not... <risa> una parte de una fiesta donde Aladdin no se anima a sacar la bailar a Jasmine. Oh, oh, Princess Jasmine. <risa> Toda una escena donde el genio conoce a la empleada de Jasmine. Just... Lo peor de todo, esta escena de Aladdin bailando que es menos graciosa que una patada de monja en la cabeza. Por seguir dilatando la trama, otro punto en contra para la remake. Y ahora sí, un mundo ideal. Después todo vuelve a transcurrir con total normalidad en ambas versiones. Jafar lo secuestra a Aladdin y lo tira al agua, el genio lo salva. A pesar de que no pidió el deseo, Aladdin deschaba a Jafar y Jafar le echó a la lámpara, pide convertirse en sultán y miren lo que es este genio malvado. ¡Ah, qué malvado que soy! Y acá Will Smith apenas tiene cara de estar pasándola mal. Estoy seguro que no es su culpa, pero bueno, punto para el original. Y acá en el remake todo se va en picada. Todo, eh, todo en picada Porque a pesar de tener un presupuesto de la concha de la lora No supera ni en pedo los recursos del original No digo que hagan lo mismo Pero sí que hagan algo, viejo O sea, Jafar no convierta al tigre en tigrecito No esclaviza a Jazmín No convierta al mono en un juguete No pone a Jazmín en un reloj de arena Jafar no se convierte en serpiente No se convierte en serpiente Pero vos me estás jodiendo ¿Cómo no se va a convertir en serpiente? Pero qué carajo es un super hechicero sin no más hechizos? Lo único que hace es hacer gigante al loro Pero nada más, pero puntísimo a favor del original para aprovechar que el villano es un hechicero. Pero lo peor, lo peor de todo es que no pusieron una de mis escenas favoritas del original. Jafar tira a Aladdín a la nieve y casi casi que lo aplasta la torre esa, pero se agacha justito para que en la ventana, Qué linda escena la puta madre, qué linda escena. Y en la remake lo tira a la nieve y no pasa nada, un desastre, punto, para el original también. Obviamente en ambas versiones derrotan al villano de la misma forma, Aladdin manipula a Jafar para que pida ser un genio y así lo encierran en la lámpara. Y también Aladdin usa su tercer deseo para liberar al genio. Y aquí hay un tema. La remake arranca con Will Smith contándole toda la historia a sus hijos y a su señora. Al principio no se entiende bien si el narrador es el genio o es un tipo común que contando la historia se puso en el papel de genio, no se entiende al principio, pero al final sí se entiende, se devela que sí es el genio y que la empleada de Hamin es su esposa, porque cuando Aladdin lo libera pierde todo tipo de poderes y se vuelve humano. En el original no pierde los poderes, deja de cumplir deseos, pero sigue con poderes, y menos mal. Porque después salieron dos remakes y qué aburridas serían sin el genio Ya está anunciada la 2 de Aladdin Live Action y no sé cómo van a resolver esto Por ahora me gusta que le hayan dado humanidad al genio así que punto para la remake Ya veremos qué también nos resuelven para la secuela En fin Apelastante victoria del original de Aladdin que la verdad no esperaba menos eh. La remake de Aladdin es la peor peor peor de todas las remakes Felicitaciones Aladdin original ¡Aplausos! A la mañana cuando enfrenta a la Mulan animada contra la Mulan Live Action. ¿Cuál será mejor? ¿Es tan mala como dicen por ahí? ¿Cantarán el temazo de la secuencia de entrenamiento? Todas estas preguntas serán respondidas mañana mismo, así que activa el recordatorio del video para verlo ni me Sale por si me lo baja Disney por copyright y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah. Buenas noches.